Queridas amigas, el día de hoy estamos con una clase más. Aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un gorro. El gorro más sencillo. Más sencillo y fácil, como les vuelvo a repetir, en este duendecito hemos querido hacer todo muy, muy fácil. Para que cada una de ustedes esté donde esté, así nunca haya hecho una manualidad, así nunca haya hecho un proyecto, lo pueda hacer con necesi con facilidad, perdón. Con facilidad. Es por eso que hemos querido hacerlo de la manera más sencilla del mundo. Entonces, para hacer este gorro, miren acá, hemos puesto este la doble gorro por una pieza. Bueno, acá le hemos hecho unas marcas porque en las hojas que le hemos posteado a ustedes en su aula, ¿no? Esto le hemos tenido que partir en tres partes para poder poder, este, hacerlos en las hojas a cuatro, ¿no? Esta parte de acá va a un lado y esta parte de acá va a otro lado. Pero aquí ya está unido. Entonces este es nuestro molde de nuestro duendecito. Acá dice tela doble, dice solamente gorro por una pieza. ¿No? y acá atrás, como siempre les digo pongan el nombre del duendecito o sus propias anotaciones en nuestro duende original como les he dicho hemos trabajado con pañolensi con brillo dorado ustedes lo pueden trabajar con la tela que deseen con una tela bonita la otra tela también que uso mucho no, es la tela que me gusta, es eh, la tela, ahorita se me fue el nombre, pero es una tela de, de, de plus, plus o terciopelo, así se llama, plus o terciopelo, que también viene con brillo, me gusta utilizar mucho esa tela. ¿No? Porque tiene un bonito color, tiene un bonito brillo y se ve muy muy elegante. Y bueno, no cuesta mucho, entonces puedo hacer muchos proyectos con eso. Pero el día de hoy una clienta nos pidió un duende azul porque quiere hacer todo azul este año. Entonces estamos haciendo no este gorro en azulito pero hemos utilizado varios colores para poder enseñarles entonces sencillamente agarramos una tela no agarramos una tela y sencillamente lo doblamos siempre ya les he dicho que todas las telas tienen una parte que se estira y otra parte que no por más pequeño que se estire, mire esta parte de acá no se estira y esta parte de acá, si sí, se estira un poquito. Entonces, sencillamente ponemos nuestro molde de la parte que dice tela doble. Doblamos la tela, ponemos el molde, marcamos, ¿no? Hasta el final, marcamos con un plumón o un lapicero que se borra o con un color esos colores para pintar, ¿no? O con, de repente con el color, si la tela es roja, ¿no? Pasarle más o menos un color que más o menos se vaya a perder con eso, ¿no? Un azul, un verde, entonces ya más o menos se pierde. En esta oportunidad yo he usado la tinta que se borra en unas horas. Cosa que solito se borra después... ¿No? Después cuando ya está cocido ya no nos interesa que esté o no esté marcado. Entonces guardamos nuestro molde. Guardamos nuestro molde. Y sencillamente, amigas, lo único que van a hacer ustedes es coser. Coser toda esta parte de aquí hasta el final. Y después cortar, ¿no? Coser todo esto y después le hacemos... Un tipo basta para que quede bonito en la parte de acá. Miren ustedes. Entonces, eso es lo único que van a hacer en este gorrito. Qué sencillo de hacer. Aquí eh, lo hemos cortado. Aquí hemos cortado ya nuestro, nuestro molde. Ven ustedes. Aquí ya hemos cortado. Y después sencillamente cosemos. Miren ustedes cosemos y le retiramos el exceso no le retiramos el exceso la parte de aquí arriba para que al momento de voltearlo no quede mal sencillamente lo hacemos así cortamos cuidando siempre que no vayamos a cortar la costura este es un secretito para poder al momento de voltearlo no no quede o sea la puntita no nos fastidie para poder voltearlo bien ¿no? sencillamente ustedes ya saben aquí en el paño Lenzi es práctico hacer estos cortes pero como la tela es un poquito dura entonces para que se pueda hacer con quede más bonito y quede entonces estos pedacitos ya los sacamos y sencillamente volteamos miren ustedes, volteamos lo último lo sacamos si ya no podemos si ya no podemos sacarlo nos ayudamos de alguna aguja con la puntita ya saben nos ayudamos de alguna aguja para poder sacarlo. Entonces, ven ustedes, ya con facilidad sale hasta el final. Ya queda así. Entonces, dejamos acá nuestra agujita. Va a quedar así nuestro gorrito. Luego lo cosemos. Esta parte de acá, tipo bastita, lo hacemos, lo cosemos, ¿no? y nuestro gorro nos va a quedar así, ya que ya está cosido para que el gorro tenga con textura y quede más bonito. Lo que hacemos es echarle, se cae nuestra napa, echarle un poquito de napa, un poquito. Napa, algodón, algodón siliconado, napa, acá le decimos así. O algún tipo de algodón, si no tienen napa siliconada, algún tipo de algodón. Pero esto es un poquito nada más, amigas. ¿eh? No le vayan a rellenar un montón. Un poquito. Esto necesita apenas, apenas, para que pueda su gorrito tener con textura. A ver. Vamos jalando un poquito más para que llegue un poquito más arriba el algodón para que llegue un poquito más arriba para que tenga el efecto que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ya con este poquito va a quedar bonito nuestro gorro. Va a quedar listo para poner ya nuestra cabecita. Otro detalle que se hace en el gorro para, que, para poder moverlo a donde queramos nosotros es este pequeño detalle, amigas. Siempre a mí me gusta usar alambre delgado. El más delgado que pueda, si sirve para lo que quiero. Bueno, para que se pueda parar un duendecito, un Noel o cualquier otro proyecto, si sí tengo que usar un, un alambre más grueso, ¿no? Pero como siempre les digo, miren ustedes, yo siempre les doblo esta parte de acá. Siempre les doblo esta parte de acá. ¿Por qué? Porque de repente un niño o nosotras mismas, ¿no? Cuando agarremos el trabajo o de repente una clienta no sabe qué cosa le ponemos nosotros y de repente se puede lastimar entonces por eso nosotros siempre tenemos ese cuidado no con estos aparatitos, esto lo venden en cualquier lugar donde venden cosas de manualidades o en las mismas ferreterías, bueno nosotros también lo vendemos si ustedes gustan son tres tres que siempre vienen este este es el alicatito y hay otro para poder este cortar que ahorita no lo tengo a la mano siempre siempre los tengo a la mano pero justo ahora acá está acá está el otro ven ustedes este de acá es para cortar bueno también usamos una tijera cortadora de alambre y otros alicates para poder utilizar los otros más gruesos. Entonces, a esto de acá, este es lo que le mencionaba al principio. Esta cinta es para trabajar las flores. Porque las flores se trabajan con mucho alambre. Entonces, para poder protegerlos. ¿no? o poder hacerlos siempre siempre yo uso esto que se que es para trabajar las hojas ¿no? si no tienen esto de acá pueden utilizar masking tape, cinta masking tape no sé cómo se llamará en otros sitios acá en el Perú se, se le dice cinta masking tape que es de un color medio crema ¿no? O también, amigas, por último, si no tienen esto, pueden ustedes utilizar scotch, no Siempre, miren ustedes, esto de acá se adhiere porque es justamente para trabajar las hojas. Entonces, miren ustedes, yo mido. ¿no? De acuerdo a nuestro gorro, no le voy a dar una medida en especial. Es de acuerdo a nuestro gorro que vamos a hacer, miren ustedes, de acá hasta la punta, y sencillamente hasta acá. Entonces, sencillamente le doy la vuelta, ahora con mi pequeño alicatito, lo voy a cortar. Ven ustedes, como es delgadito, se corta fácilmente. Dejamos esto, hacemos lo mismo que hemos hecho al otro ¿No? Siempre Tenemos por favor ese cuidado Para que no nos vayamos a lastimar O alguna clienta o algún niño ¿No? Se vaya A lastimar ¿No? Entonces le volvemos a poner La cinta que le digo De estos hay varios colores por si acaso ¿No? Esto hay varios colores. Normalmente utilizo el crema, el marrón, el rojo y el verde, ¿no? El verde que... Entonces lo protejo y listo. Ya está bien protegido. Entonces ahora sencillamente meto mi alambre, meto mi alambre y sencillamente esto ¿para qué es? Para que nosotros podamos poner el gorro como queramos, ¿no? Cuando, pon cuando pongamos nuestro proyecto pongamos el gorro como deseamos, ¿sabes? ¿no? Para aquí, para allá... Más aquí, más allá, si gustan pueden poner un alambre un poquito más grueso, pero como les digo yo, particularmente me gusta utilizar alambre delgadito. Acá le vamos a poner un adorno, ya ustedes le ponen un pompón, le ponen lo que ustedes gusten, nosotros le vamos a poner un cascabel, ¿no? un cascabel sencillamente para adornar nuestro gorrito y quede listo para pegar a nuestra cabecita. Entonces, ¿dónde está mi silicona? Aquí está mi silicona. Entonces, amigas, miren ustedes, esta silicona líquida a mí me ha facilitado la vida, no tienen idea. Porque antes, qué horrible era quemarse los dedos, estar con las manos quemadas, a veces tenías tampollas. por estar trabajando con la silicona caliente, ¿no? Aunque muchas les gusta todavía trabajar con la silicona porque dice, con la silicona caliente porque dice que el trabajo es diferente, ¿no? El trabajo se ve diferente. Entonces vamos a esperar un ratito. Miren ustedes. Entonces, amigas mías, así, con esto, con un poquito de napa adentro. Y entonces, cuando peguemos este gorrito a la cabeza, ustedes van a ver cómo queda. Entonces, amigas mías, esta ha sido la clase del día de hoy. Para poder pegar esto, esperamos un ratito. ¿Por qué? Porque el paño Lenzi... Acuérdense y recuerden, amigas mías, que el paño Lenzi se demora un poquito más para pegar la silicona, ¿no? Se demora un poquito más en pegarla. Así que, con paciencia, sencillamente, lo dejamos un rato ahí con nuestro dedito. Entonces, amigas mías, este ha sido la clase del día de hoy de nuestro gorrito, ¿no?, ya, ya pegó creo. Todavía necesita un poquito más. Pero ya, ya está. Miren ustedes qué bonito quedó nuestro nuestro cascabel. ¿No? Acá, como le dije, hicimos la basta, cosimos. Y esto ya no necesita más adorno porque va a ir pegado a la cabeza. Así que no necesita más adorno. Así que, amigas mías, el día de hoy este ha sido la clase de nuestro gorrito. Para nuestro proyecto. Un gorrito muy sencillo de hacer y práctico. Entonces chicas. Aquí en el rincón de Ana María. Donde juntas lo podemos lograr. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Con este hermoso gorrito. Bye.